Como hemos visto hasta ahora, Mendeley es una herramienta muy potente para gestionar documentos y referencias bibliográficas y citar y elaborar una bibliografía. Pero además, Mendeley es también una red social académica que permite a un investigador tener un perfil con el que dar a conocer su trabajo y contactar y colaborar con otros usuarios. En este sentido, te recomendamos que mantengas tu perfil actualizado en Mendeley aportando tus publicaciones en la carpeta My Publications. Es una herramienta para difundir y dar visibilidad a tus trabajos, favoreciendo así la colaboración entre investigadores. Para completar el perfil de usuario, a través de Settings and Privacy, puedes gestionar tus datos personales y de la cuenta, de acceso y espacio disponible, etc. Los grupos en Mendeley son un espacio de trabajo colaborativo. Permiten a sus integrantes compartir y editar documentos y notas. Se pueden crear desde cualquiera de las dos plataformas, desktop y web. Mendeley es, en definitiva, una herramienta colaborativa en tanto que cada investigador Entra, además de sus publicaciones, las referencias que utiliza para trabajar, creando así esta gran base de datos construida por todos los usuarios. Y al mismo tiempo, es una herramienta de descubrimiento en la medida que permite explorar las tendencias de investigación a través de la consulta de papers, añadiendo a su biblioteca personal todo lo que le pueda ser útil. Con este, finaliza la serie de vídeos sobre el programa Mendeley. Recuerda que en la web de la biblioteca tienes la guía de uso para ampliar información y resolver dudas sobre el funcionamiento del programa.